A mi canal yo soy El y este video es una colaboración con Este granito, es muy puta molestando Oh, que odio lo tengo Bueno, la verdad, ¿cómo han estado? ¿Todo bien por casa? Espero que bien, porque les traigo El video más facherito de todo YouTube ¿Cómo ser siempre sexy Y nunca insexy? Sí, sí, lo que todos querían ver Miles de miles de videos en YouTube y no nadie habla de esto O sea, ¿por qué? O sea, wow. Pero no te preocupes, yo, el Marquito, vengo a hacer Este video para ti y para todos tus amigos Que quieren verlo, quizás si ves este video Ya eres sexy, pero aún así te voy a enseñar cómo ser más sexy o sea potenciar tus cualidades sexuales sensuales y sexys o sea, bueno, y si ves este video porque no eres sexy o sea te entiendo te comprando no importa yo que soy una persona súper sexy o sea me sale sexy lo sexy por los poros mira aquí tengo, tengo 3 kilos de sexitud aquí tengo 2 libras y media y aquí tengo una tonelada de sexitud no ves sin arbol ni nada mira cada pequita que tengo en la cara es una persona en el mundo que está muerta con mi sexitud O sea, que está para mí, o sea, wow Yo soy el tipo más de humilde del mundo, o sea, la humilde me sale por los poros más humilde de ni nadie ¡Nadie! Pero hay que reconocerlo, soy un experto explicando estos temas Así que quédate y vamos al grano ¿Cómo ser sexy? A dividir el video en dos partes: la de cómo ser sexy y la de cómo dejar de ser insexy. Sonará contradicción, pero no. Dejar de ser insexy no te hace sexy, solo no insexy. Y no ser sexy no te hace no sexy, sino no sexy. <risa> La verdad es que mismo no entiendo lo que estoy hablando pero mi conciencia me dijo que lo dijera y mi conciencia sabe mucho pero bueno vamos primero con la parte más importante cómo ser sexy como has podido ver en mi bella figura y mi amigo el granito ser sexy no es más que dominar tus cualidades unas mejores que otras otras personas más que otras todo es normal eso pasa pero bueno lo importante es que cualquiera puede ser una persona sexy tú tu prima tu primo tu hermano hasta para uno de la esquina que no se baña para ser sexy tienes que dominar dos pasos Uno, las caras Y dos, el movimiento Y si, sí, solo sexy, ¿Por qué no es Vamos con lo primero, la dominación de las caras No es otra cosa que dominar tus expresiones y tus ángulos Por ejemplo, este es mi ángulo fuerte Todas las personas tienen un ángulo fuerte No me preguntes por qué, no sé si los cráneos no son parejos de un lado que de otro Yo no lo comprendo Pero este lado de mi cara es mucho más atractivo, mucho más perfecto que este lado de mi cara, o sea, muy raro, yo no sé, yo, yo, yo no soy filósofo de los huesos Pero yo no comprendo esa parte Se supone que el rostro humano es parejo, o sea, solo lo enseñaron en los libros en la escuela A no ser que nos han engañado en la escuela una vez más Tantas mentiras que nos dicen en la escuela hmm. Yo creo que me lo voy a apuntar en mis libros de posibles videos hmm. Mentiras que nos dicen en la escuela, parte bueno, tienes que dominar tus caras Imagínatelo así Te vas a tirar una foto bien perona para las redes sociales Y una cosa clara sí te voy a decir Que no sea de frente Y que no sea de tu lado malo ¿Por qué te preguntarás? Bueno, imagina tirarte la foto así Tu cara parece una pelota de rugby No es interesante no hace ver tus mayores facciones Ahora imagina tirarte la foto de tu lado bueno Ahí sí se ve muy interesante mm. Y es el hecho de que puedas presumir tu rostro de la mejor manera Es la mejor forma de poder lucir sexy Por alguna razón puse la mano así No... ¿Qué va qué, ¿qué a significar esto? O sea... Un pe... Ah, un conejo Mira... Ese no sabe que 31 me lo voy a comer Déjame seguir con el video porque yo me distraigo rápido y la mierda que misma produce producirse en mi mente no para. ¡No para! Otra forma de dominar tus caras es, esta vez dominar tus labios. Y también dominar tu mirada. Aquí te voy a enseñar tres tipos de mirada sexy. ¡Mirada sexy! ¡Número uno! ¡Mirada de violador! ¡Número dos! ¡Mirada pensativa! Mm -hmm. Mm -hmm. ¡Número tres! A ver, Mirada irónica Ajá Ajá Esta última es menos sexy dependiendo del contexto Pero... Pero per, igual funciona Ahora vayamos con los labios Tipos de labios sexy Número 1 Labio pervertido mm. Número 2 Labio de estupidor de baño Espero que entiendan que es obvio que es porque uno en de baño, ¿no? Porque así no soñó cuando estuve en un baño. Número 3: Free Labio pez de globo. Este último solo recomiendo utilizarse si tienes unos labios bien gruesos A ver, si lo tienes fino no te recomiendo que lo utilices, pareces un puto divertido Ahora que dominamos la primera parte de Sex Sexy, vamos a la segunda Si mal no recuerdo eran las expresiones Sí, porque se me olvidó cuál era lo que dije ahorita Se me olvidó Bueno, expresiones, gestualidades, movimiento en general Bueno, aquí te presento el baile sexy En ese baile te resumí cómo moverse a una fiesta sin parar y poder liar a cualquier chica o chico Ese cuerpazo que vieron ahí solo lo tengo yo, o sea, ¿fines de qué? Lo tengo a base de descanso y de dulces muy rico O sea que tengo un cuerpazo dulce y sabroso La forma de caminar y de pararse también es muy importante O sea, baby, o sea, lúenme. ¿Qué cogiste nota? Pues eso es ser sexy en casi su máxima expresión, pero sexy. Así que sumando tu gestualidad, tu caminado, tu flow con tus expresiones, te hace una persona hiper sexy. Pero ahora voy directo a la parte de cómo no ser no sexy, o sea... ¿Cómo dejar de ser insexy? Voy a ir rápido porque no me voy a largar Ya no tengo consejos Largo, que mira. ¿Cómo dejar de ser insexy? Usa TikTok, no uses like Usa Instagram, no usas Facebook No te voy vayas, suscríbete eh, Qué casualidad si no te suscribes no te dejes peludo, espérate, no uses cualquier ropa, cortínate no estés con todo el mundo, da la oportunidad a ciertas personas exclusivas por ejemplo a mí que sigo soltero y coleando de la vida no has palazadas en redes sociales ah, eh, eh, eh, algo parecido lo que hago yo ahora es que me di cuenta que soy sexy pero soy soltero porque hago payasadas en redes sociales que hmm. y... Que, que ay qué misterios de la vida cambia de pose usa filtros usa condón esto último adicional si llegas a meter el huevo y por último respeta los mayores bye no te vayas déjame despedir el video por lo menos no y esto es todo por el video de hoy recuerda que yo soy Y si no te sirvió para nada, también dale like Para así hacer una segunda parte Para que aprendas Y claro, activa la campanita para que la puedas ver o sea, Bueno, bueno, bueno Recuerda que te quiero mucho Que te mando un besito bien rico Es que más, no te lo voy a mandar Porque es de mala ocasión tirar las cosas Te lo voy a dar directamente Y recuerda que si tu cabeza produce caca Tu boca es un ano que le explota. Y ahí viene el besito, besito, besito, besito, besito ¡El besito! ¡Mmm!